Estamos ingresando a la entrevista Hoy vamos a tener como invitado al viceministro de Política Tributaria Estamos hablando de Johnny Morales La entrevista como siempre la difundimos a través de las dos frecuencias Amplitud modulada 1420 Radio Centro 106.9 estéreo Universal Y por supuesto nuestras redes sociales Saludamos entonces a nuestro invitado ¿Cómo está? Viceministro Johnny Morales Bienvenido desde Cochabamba en el punto de encuentro Lo saluda Antonio Ferrufino Vilte ¿Cómo está? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Un saludo a toda nuestra radio del programa Punto de Encuentro. Un abrazo a la distancia. Y bueno, aquí para conversar sobre economía, querido Antonio. Bien. Vamos a hablar dos aspectos que son importantes y que en los últimos días han sido mencionados precisamente en una especie de informe sobre la economía del país a cargo precisamente del principal responsable del Ministerio de Hacienda. Estamos hablando del titular de esa cartera. Uno de los temas. Se ha bajado el déficit fiscal en 1.3%. Porcentuales. ¿Qué significa esto, viceministro? Gracias, eh, Antonio. Mira, eh, para que nuestra población pueda entender, porque a veces hablamos un poco no, bastante a veces en, en dificultad. Cuando hablamos de déficit, el término déficit fiscal, eh, lo que estamos diciendo es que sea, eh, que los gastos han sido mayores a los ingresos. ¿no? Cuando uno gasta más de lo que tiene como ingreso, está en déficit. En una casa, ¿no? En una casa nunca tenemos Gastos, ¿no? Salud, vestimenta, alimentación para las, para las guaguas, etcétera, y tenemos un ingreso que tenemos del papá, de la mamá. Si esos, si esos gastos están por encima de los ingresos, estamos diciendo que tenemos déficit, ¿no? Ahora, en términos macroeconómicos, ¿no? Lo que el ministro señalaba el día de ayer. Nosotros, eh, el año 2020, el déficit de nuestro país alcanzaba aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿no? Déficit, el 2020, 13% aproximadamente de ¿no? Entonces, si tú gastas más de lo que tienes como ingreso, eh, lo que tienes que hacer tiene dos vías, ¿no? Una irresponsable, que sigas aumentando el gasto, aunque tus ingresos son, eh, son limitados, y puedas seguir gastando, ¿no? Irresponsablemente, o corregir ese déficit, paulatinamente y corrigiendo ese déficit. Y lo que nosotros como gobierno hicimos es justamente eso. Hemos entrado a lo que técnicamente y económicamente se conoce como disciplina fiscal. Hemos empezado a corregir. ¿No? El déficit del 2020 era del 13%. El déficit del 2021 fue de 9%. Imagínate, de del 13 al 9 hemos bajado cuatro puntos casi. O sea, ¿qué hemos hecho? ¿No? Si estás, eh, hemos de, disminuido el déficit, es, eso se ha hecho bajo dos políticas. Primero, aumentando la política de ingresos, ¿no? aumentar los ingresos públicos del Estado sin crear impuestos. Ojo, sin crear impuestos, estamos mejorando los ingresos del de Estado con nuestras empresas públicas, con sus ingresos tributarios, y, por otra parte, ¿no? ajustándonos en el tema o haciéndose ser más eficiente en el tema del gasto. Alguien diría, ah, ¿estás gastando menos? O sea, que ¿estás invirtiendo menos? ¿No? Alguien podría deducir: ¿ah, la inversión pública es menos? No. Donde estamos ajustando es el gasto corriente, porque nosotros como gobierno, y tú lo has escuchado al presidente, lo has escuchado a nuestro ministro o a nuestro gabinete económico, hablar de lo que es la importancia de la inversión pública. Nosotros, como gobierno, estamos impulsando cada año una fuerte cantidad de recursos a la inversión pública, en carreteras, en infraestructuras, puentes, etc., ¿no? con los municipios, gobernaciones, de manera compartida, concurrente o no, o directamente como gobierno, impulsando varios proyectos productivos de infraestructura, porque esa variable de inversión pública nos, a nosotros como gobierno y al país como el interés nacional, nos permite seguir creciendo comparativamente a otros países. El año pasado, al tercer trimestre, querido Antonio, la economía creció en 4,3%. La inflación llegó a 3,12%, ¿no? Cuando tú ves a países vecinos, Perú, Chile, eh, Ecuador, ¿no? Brasil, Argentina, vemos que los precios en estas economías, ¿no? más al contrario, han estado incrementándose, ¿no? Entonces, ahí ha habido una suerte de inflación bastante alta, está generando descontento social, la gente ha a protestar, la gente está pidiendo política de subvención en esos países. Nosotros tenemos un país donde tenemos los precios controlados, tenemos crecimiento económico y tenemos una disciplina fiscal que está llevando a que paulatinamente vayamos disminuyendo el déficit. En 2022 llegamos a un nivel de déficit fiscal del 7,2%. Yo te decía, 2020 13%, 2021 9% y 2022 7%. Imagínate, vamos disminuyendo. Decieministro. Estamos ajustando. El déficit fiscal en nuestro país y eso se denomina disciplina fiscal. Adelante, Antonio. Diga. Bien. Eh, trayendo un poco la situación, eh, ¿cuál es, digamos, o cuál ha sido el comportamiento del déficit? Vamos a tomar en cuenta años anteriores a la gestión 2020, es decir, el 2019, 18 quizás, para tener datos, porque hay que considerar una situación. El 2020, el país sale de una crisis política social y además el 2020 se presenta la pandemia del COVID-19, nunca vista y lógicamente eso obligaba seguramente a hacer un mayor gasto. Entonces, ¿Se puede simplemente tomar como, digamos, referencia ese 2020 y no tomar en cuenta el 2019, el 2018 y como después acontece con el 2021, por ejemplo? Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta porque me permite contestar y aclarar algunos elementos. Primero, el año 2018 el déficit fiscal estaba por encima del 8%. Ya, ¿había déficit? Había déficit. Había. No sé si no había, Bien. ¿no? El año 2019, un año, el siguiente año, el déficit fiscal era del 7,2%. Habíamos disminuido. El 2019 Y el 2020, lo que tú decías Una crisis política Y hay que sumar y hay que ser claro también entonces, uh -huh. Una mala gestión económica Por parte de la, de la presidenta Áñez Sumado al tema de, del problema del COVID Disparó el déficit al 13% De 7, 19, al 13 Entonces, ahí, en ese escenario En esos tres años, tú ves que se está profundizando el déficit ¿Qué tienes que hacer? No solamente no un economista, cualquier papá o mamá de familia. ¿Qué tienes que hacer? Ajustar. Si estás gastando más de tus ingresos, tienes que ajustar. Como decimos vulgarmente, amarrarte los cinturones. Entonces, ese ajuste, la disciplina fiscal que tiene que venir, es lo que hicimos como gobierno. De ahí yo te decía: desde ese, el 2021, bajamos al 9%. Y el 2022 lo bajamos más, al 7%. Bueno, estamos hablando entonces de medidas acertadas, eso que dice usted disciplina fiscal y eso satisface, ¿no? Porque haber bajado 1.3 porcentual de 8,5 a 7,2 da unos buenos indicios. Ahora, el otro tema que también se lo ha reflejado en el informe del ministro tiene que ver con las reservas internacionales netas, la RIN. ¿Cuál es la situación en este momento de este indicador tan importante y qué significan, esto para información también de la población, las reservas internacionales netas y qué hacen, cómo ayudan al país? Bueno, las reservas internacionales netas, ¿no? Las RIM, como se denomina, a la semana pasada, eh, Antonio, el dato que nos ten, tenemos como oficialmente el Banco Central, más o menos están alrededor de los 3.900 millones de dólares. ¿no? Entonces, tenemos reservas en el Banco Central. ¿Esas reservas para qué, para qué sirven? Para que cuando nosotros no tengamos, no tengamos ingresos no ingreso de divisas en nuestro país, esas reservas nos van a permitir soportar las compras en el extranjero. ¿no? Cuando uno va afuera... Puede, no te van a servir bolivianos, tienes que comprar en dólares. ¿no? Gas, qué sé yo, posto. vas a tener que comprar en dólares. Pero eso es, las reservas dicen, es para que puedas hacer eso. En el hipotético caso, que digamos no exportásemos, querido David, no exportásemos nada, no sé en, en nuestro país, no, no vendiéramos gas, no vendríamos joya, nada, obviamente las reservas permitirían suplir ese, ese, ese, ese dinero para poder seguir importando. Esa explicación nos permite aver, advertir que nosotros somos un país exportador. ¿Ya? El año pasado, David, diré, Antonio, eh, mira, hemos exportado 12.555 millones en términos de valor y solamente hemos importado 11.800 millones. Estamos exportando más de lo que importamos. Si estamos exportando más de lo que estamos importando, están llegando divisas al país. ¿no? Y tenemos un saldo favorable, un saldo comercial favorable de aproximadamente 760 millones el año 2022. Entonces, es un, la, las reservas son una variable de flujo. ¿no? Yeah. Van a ir aumentando, van a ir variando dependiendo cómo van comportándose nuestras variables que tienen que estar asociadas al tema del comercio internacional, fundamentalmente. Entonces, eso va a ir variando. Entonces, esto está asociado a, a un tema que también, seguro que tú vas a, a escuchar, o nuestra población, nuestros creyentes lo han debido ver. Recientemente nuestro un diputado de Comunidad Ciudadana, si no me equivoco, Alarcón, señaló que el país, el el, bank, el, el gobierno está pretendiendo a partir de una ley eh, dilapidar los recursos del Estado, ¿no? de las reservas internacionales. Mira, eh, es lamentable la afirmación de, de, de, de un, de un de una asambleísta porque como te digo, la, las reservas interesadas son una variable de flujo que están explicadas eh, no solamente por el tema de las importaciones, sino también por el tema de las exportaciones. Y nosotros es un país que estamos exportando más de lo que importamos, primer elemento. Segundo elemento, las reservas están, en nuestro país eh, están eh, dentro de un comportamiento eh, de estabilidad. Hay, eh, hay semanas que están en, en 4.000, 4.100, hay semanas que bajan a 3.900, ¿no? Y ese va comportamiento vamos teniéndolo casi por lo que durante todo el año. ¿Mm? Este tema de las reservas, si tú revisas la prensa, no vas a tener. Estos mismos, estas mismas afirmaciones de hace más o menos dos años atrás Cuando estábamos, hemos entrado al gobierno Lo mismo Dos años y han dicho que vamos a subir el tipo de cambio Que se va a depreciar la moneda Que ya no hay donde más, eh, donde más eh, eh, El gobierno no tiene más plata para poder Sino que tiene que ser vía un ajuste el tipo de cambio O sea, ya han pasado dos años Y el tipo de cambio no se ha movido Y ayer los mismos Los mismos industrias decían No, señores el gobierno no puede romper el tipo de carga porque eso va a ser más catastrófico. No, no, estamos, no está programado ese tema porque ellos lo que piensa la, la posición, lo que necesita y lo que se quiere es crear incertidumbres sobre la población. Y hacen esas afirmaciones, primero que son desatinadas, ¿no? y segundo, eh, es eh, ineludible eh, decir que eh, realmente no, no tienen eh, un análisis real eh, y objetivo del, del tema y simplemente se basan en... en, en en, ¿no? en afirmaciones que rayan eh, en, en, en un escenario falso eh, y que no no no están no condicen con la realidad. Exactamente. Estamos bueno. los datos ¿no? eh, objetivos que tenemos en este momento en economía. Bueno, hay situaciones sensibles que lógicamente hay que tener mucho cuidado cuando se hacen algún tipo de declaraciones y, particularmente, cuando se trata de temas económicos. Ahora, usted, viceministro, ha señalado que las RIN se basan en el ingreso o es la fuente de ingresos de divisas al país. ¿Cuáles son esas principales fuentes? Mira, el año pasado nosotros hemos aumentado eh, las exportaciones en 25%, ¿no? A noviembre del año 2022, 25% de incremento en las exportaciones. ¿Qué exportamos, no? ¿Mm -hmm. ¿Qué vendemos? En términos de, de la industria manufacturera, 6.393 millones de dólares de exportación, ¿no? Estamos hablando ahí de hidrocarburos, estamos hablando 2.747 millones. En minería, 2.747 millones de dólares de exportación. ¿no? Si tú te fijas, ahí en la pantalla, para nosotros, en la última lámina, cómo estamos en términos de las exportaciones, que es una fuente principal de ingreso de divisas a nuestro territorio, ¿no? de, lo que de lo que exportamos. Vendemos afuera y por eso obtenemos eh, ¿no? eh, divisas en nuestro favor. Pero tú me dirá, esa es una parte de la película, ¿Mm? de lo que vendemos pero también compramos. Y lo que compramos está fundamentalmente está en un nivel menor de lo que exportamos, yo te decía, en 11.500 millones de dólares de lo que importamos. Exporta, vendemos más de lo que compramos, por lo tanto, hay un saldo favorable en nuestro país. ¿no? Aquí me detengo para particularizar un tema importante, porque cuando uno ve y dice, estamos importando, viceministro, pero ¿qué importamos? ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué importa Bolivia? Y algo a resaltar, mi querido Antonio, es que, gran parte de, de esos 11.800 millones de importación, 7.700 millones está explicado por materias primas, el producto es internet. Y otra, 2.000 millones, ahí ya se hace más o menos 10.000 millones, 10.000, de los 11.000, 10.000 bienes de capital como materia prima. Imagínate, nosotros no estamos, o sea, gran parte de lo que estamos importando está asociado al tema de bienes de capital y materia prima. Entonces, ¿Por qué importamos bienes de capital y materia prima? Porque... En nuestra economía estamos ¿no? mostrando, ¿no? y no, no está importando el gobierno, son los agentes económicos privados que están importando bienes de capital y materia prima, porque estamos, ¿no? ya, entra, ya hemos entrado a, una, a un proceso de recuperación franca en la economía, por cierto, hablaba de un crecimiento del 4,3% a noviembre, al tercer trimestre de 2022, la economía está creciendo. Como cuando la economía está creciendo, ¿qué demanda? Demanda materia prima, demanda bienes de capital, porque hay que formar eh, ¿no? la, la el stock duro, la, la, el, el, los bienes de capital, la variable de un producto productivo, que sería la inversión dura, está formándose. ¿no? Entonces, ese es un elemento, son señales que nos permiten advertir que no nos hemos equivocado en la apuesta de la inversión pública, no nos estamos equivocando en la apuesta de la industrialización, no nos estamos equivocando en la en la producción de productos con valor agregado, en la sustitución de importaciones. Y está teniendo resultados positivos en nuestro economía. Bien, viceministro, es... un último dato que quisiéramos conocer y tiene que ver porque significa también gastar recursos. La compra de combustibles para subvencionar el mercado interno. ¿Cómo afecta esto? Y si esos dineros están plenamente asegurados y lógicamente bajo control. Mira, el día de hoy, seguro que persona, particularmente yo también, y seguro todos los que nos están escuchando, han debido a ir despertarse, ir a la, a, a la mesa, a la cocinita y a la mesa y sacar eh, la marraquetita, la cernita o el pan y poder desayunar. ¿no? Un elemento importante que el gobierno está cuidando, precautelando y no lo va a dejar de hacer es el tema de garantizar la estabilidad de precios en nuestra economía. Ahí, ¿qué tenemos? Uno de los elementos más fuertes que puede golpear a nuestra población, tal vez a las personas que tengan un ingreso moderado o holgado, tal vez no lo sientan pero la población que tiene ingresos moderados o ingresos muy equilibrados a sus gastos sí lo sienten que el día de hoy han comprado 50 centavos el pan y, mañana tiene, y tiene la expectativa de mañana y tiene la seguridad ahora nuestra población de ir a, a la tienda y volver a comprar los 50 centavos cada unidad de pan esa expectativa, esa seguridad, esa certidumbre es un tema que es un beneficio un patrimonio de nuestra población y que el gobierno tiene preca que precautelar no solamente en alimentos tenemos subvenciones, ¿no? sino tenemos, tenemos hidrocarburos. Imagínate, en este momento, en países de la región, la, la gasolina vale 12 bolivianos el litro, 14 bolivianos el litro, ¿no? países vecinos, en nuestro país, la compras a 3.74 litros, y si es 10, a 3.72. El gobierno, la diferencia que hay entre ese precio de venta al consumidor y lo que estamos importando, el gobierno lo está asumiendo a partir de una política de subvención. El año pasado la subvención eh, fue de 1.700 millones, 1.000 mil millones más que el año 2021. Tú me dirás, uy, es alto el costo. Sí es alto, pero el beneficio es la población. Los beneficios no es el gobierno, es la estabilidad en nuestra economía, de toda nuestra población que necesita tener certidumbre y tener garantía de que mañana vaya a comprar su pasito o la gasolina para cargar para su vehículo, tenga el mismo precio que el el día de hoy. Ese es el beneficio que nosotros buscamos para la población, porque nuestra población tiene que tener la garantía de que los precios van a estar dentro de lo expectable, dentro de lo razonable, dentro en sus bolsillos, porque ellos van a sentir inmediatamente cualquier efecto. Entonces, ese es el beneficio. Nosotros tenemos una subvención alta, no lo vamos a negar como gobierno, pero ese, esa subvención alta, ese costo alto que vamos a tener, que lo vamos, nosotros lo programamos cada año. El presupuesto para la, esta gestión ya programó una subvención para el 2023, nosotros lo programamos, esto, eso está en beneficio y garantía para nuestra población, para que nuestra población pueda dormir tranquila y no despertarse mañana cuando el precio del PAN suba a 60, 70, 80 centavos. Ese elemento no lo vamos a suceder aquí y eso es lo que está pasando en muchos países de la región y la población sale a, protestar. Bien. sale a protestar. Bien, viceministro Johnny Morales, viceministro de políticas tributarias, gracias por su participación. La información naturalmente para que la población la tome en cuenta la dijera y por supuesto saque sus conclusiones. Usted ha sido muy gentil, gracias y hasta otro momento. A ti Antonio, los saludos desde acá de La Paz. Un abrazo gigante a cada uno de nuestros radio oyentes del programa. Buenos buen días. día, buen día.